Se presentó por ante la División Nordeste de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DIGESET, el conductor que habría atropellado a un joven que falleció producto del accidente el pasado martes. Juan Carlos Santos se presentó ante dicha autoridad, acompañado de los abogados Miguel Mercedes y Leonel Mejía para responder por los hechos que le imputan. Santos habría estado involucrado en el accidente que resultó muerto el joven Jolifer Rojas Polanco, cuyos familiares exigen justicia. Ciertamente una, hubo una coalición de dos vehículos donde lamentablemente perdió la vida una persona. Eh, hoy día el señor Juan Carlos ha decidido entregarse eh, ya para lo que es enfrentar el proceso re, con relación al el, el hecho ocurrido en ese momento. El ahora detenido conducía un carro marca Kia modelo K5 de color blanco sin placa el cual se encuentra retenido en la referida entidad del Estado, en tanto que familiares del hechizo exigen justicia. Bueno, eh, mi sobrino venía de La Guarana, como mucha gente sabe, venía de La Guarana de trabajar con un compañerito, que cuando terminaba de trabajar aquí, ellos se iban para La Guarana a ayudarle a su padre, que trabajaba allá en una carpa. Entonces, cuando venían de camino, por ahí fue donde le dicen la curva de la muerte, me parece, de La Guarana, entonces... Viene un carro, cuando yo venían viene un carro por las mismas vías de ellos. Entonces lo imparta el carro, dejando a mi sobrino muerto. El otro está en coma, que ya es esta diciendo, pero está un poquito más todavía. Entonces, este señor aprende la huida de una vez de que no mate muchacho, Lo deja tirado como un perro y todo. No, no auxilió nada. Lo que mejor hizo fue... Que agarró el carro, lo metió en una runguela de esas, lo tapó, lo embañó de lodo, como tapando algo, tapando lo que hizo, porque esas son de la gente, me parece a mí, que yo doy a entender que es así, que andan matando gente en la calle sin ninguna preocupación, ninguna. Esos son es de estos sicarios que andan en la calle matando gente en vehículo. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.